Gente, bueno. yo tengo una queja, voy a aprovechar el momento ahora, porque cuando viene un invitado acá, cuando hay otra persona, Bella lo presenta, lo presenta okay. Néstor, lo presenta Génesis, y a mí no, nadie me presenta. pero está bien? De la casa? Está bien, está no, no, bien. Irigo no, no, no. en la casa. Bella. Uh, uh. Bella bueno. porque dijo que no. Señores, tenemos que hablar, es un tema obligatorio, tenemos que hablar de nuestro escudo nacional. Nuestro escudo. Que Génesis tuvo una cosita ahí después que mandó a la pausa. Eh, señores, recordarle a las personas que tenemos boletas, que <risa> están escribiendo, todavía no lo hemos rifado, todavía. Un momentito. Y recordarle mentido. que después de Renier, venimos con los mensajes eh, a, esas, a esas personas de manera Anónimo. anónima. Usted mande su qué mensaje. Qué romántico. Que Dios, voy a borrar el mensaje mío entonces. Muy bien. Lo primero es que el único, o más bien la única bandera en el mundo que tiene una Biblia abierta es la nuestra. Ese escudo tiene que estar ahí. Miren qué belleza, señores. El, el escudo, hay que contemplarlo, no lo mire solamente, hay que contemplarlo, mírenlo ahí. Tiene una Biblia con San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y, la, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres tiene cuatro banderas, el mismo escudo, si, tiene cuatro banderas ahí, es, que son sin escudo, dentro del mismo escudo tiene cuatro banderas, tiene un ramo de laurel, ese ramo de laurel, al lado izquierdo, significa majestad, y si ustedes buscan algunos emperadores, algunas personalidades importantes de siglos atrás y hasta milenios, se va a encontrar con alguna persona que hacía una corona de laurel, ah, lo que sucede es que eso simboliza el triunfo, también tiene un ramo de palma a su lado derecho y es justamente cuando Jesús iba a entrar, en su entrada al pueblo de Israel, en Jerusalén, le pusieron palma, es decir, le estaban alabando la entrada a Jesús en ese momento y eso es lo que tiene nuestro escudo, palma, es decir, un gesto de alabanza. Tiene una cinta azul, ultramar, con el lema... Dios, patria y libertad, que antes, antes, lo que ahora está en la parte superior, estaba en la parte inferior y viceversa, pero gracias a Dios que ahora primero está Dios, porque lo primero es naturalmente Dios. En la base, otra cinta color rojo, obsérvenla, ahí está el nombre, color rojo, vermellón, con el gran nombre de República Dominicana. La forma del escudo es cuadrilongo, ¿habían escuchado esa palabra? cuadrilongo. Cuadrilongo. Sí, es que si miran en la parte superior algunos extremos sobresalen, es por eso que viene se llama así. Algunos extremos sobresalen de ese escudo. Está presente en todos lo, está presente en todos los documentos oficiales em, emitidos por el Estado dominicano. Están al frente en las oficinas públicas, organismos descentralizados, en cortes, tribunales, juzgados y demás dependencias judiciales, en fortaleza, destacamento, es algo que nos identifica, es algo nuestro, ese es, es el algo sello de nosotros. nuestro. ¿Cómo? Ese es nuestro e sello. Exactamente, esa prácticamente nuestra cédula cuando vamos a otra parte del mundo. La historia registra que nuestro escudo, si lo tienen por favor, la historia registra que nuestro escudo ha sufrido… 21 modificaciones. Ah, mírenlo ahí. Miren, esa es una de las modificaciones que ha tenido. Ha sufrido diferentes modificaciones. Nuestro escudo. 21 hasta el actual, el que tenemos hoy día. Si aparece, si tienen otro escudo, hay otra imagen, por favor. Estaban todas las fotos. ¿Por qué? Eh, ok. Ok. Otro. No, oh, muy sí, bien. No otro. sé si salió ya, había uno que... Está, ah, sí, ah, ok, justamente ese. Mírenlo ahí, lo que yo decía anteriormente. Allá arriba tenemos República Dominicana y debajo tenemos Dios, Patria y Libertad. Pero y ahora ¿qué se lo, colocó al revés. ¿Quién es primero? Primero Dios. Ahora entonces... Dios, Patria y Libertad está en la parte superior y en la parte inferior entonces está el gran nombre de nuestra república. Ahí también tenía Palma y tenía Laurel, aunque en diferentes lados. Y por suerte los mismos colores siempre prácticamente han estado. Sí, lo que ha variado es su forma Exacto. y algunas miren, miren esa imagen, esa foto, señores. Sí. Contemplen wow, eso. Eh. Eso es nuestro, eso es nuestro. Miren qué belleza. Diferentes las modificaciones. Años. Exacto, las, las modificaciones que ha... Sufrido nuestro escudo, el que embellece, el que completa nuestra bandera tricolor, nuestra bandera. Mira, con todos nacional. los cambios que ha tenido y modificaciones, se puede decir, bueno, cambio y modificaciones es lo mismo. Yo creo que el de ahora es el más bonito. Eso digo yo. Yo no sé qué dirán ustedes en sí, sus casitas, sí, pero, ay, pero el de eh, ahora me encanta. Me encanta más eh, que los anteriores. Todos me gustan naturalmente, pero como sí, ese, Hubieron como que fueron pareciendo, y si después cambiaron. Sí. sí, sí, es que es muy probable que lo hayan ajustado porque ahí aparecen diferentes fechas. Lo, lo adaptaron. Uno fue el referente de contexto, otro y eso exacto, fue la modificación. El contexto hasta llegar al que tenemos hoy en día. Mire, señor, cuando usted vea nuestra bandera, que de hecho yo cuando veo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando le entregaron un premio, me parece que a David Ortiz, a Pedro Martínez y a Manny Ramírez. En México, en México, han hecho reportajes sobre el escudo de nosotros. Oye, y en, en Estados Unidos, específicamente en el, el Fenway Park, en Boston, cuando hicieron una premiación, allá en el Monstruo Verde, pusieron la bandera nuestra. Y la bandera nuestra, como lo dijo el Torito, que estaba en Alemania, sin el escudo... Eh, que como que como que le quitaran al país de la república dominicana la parte de, de la península de samaná no se vale nuestro escudo debe estar siempre porque es una belleza y es un orgullo donde quiera que esté cuando yo ve esa bandera en otra parte por televisión se te levanta el pechito ay, ay, caramba. dominicano con D mayúscula donde quiera <risa> bueno renier gracias por el dato eh, sumamente interesante a las personas, que no solamente nosotros estamos para relajar, también para tener conocimiento y saber más. Estamos sobre, sí? sobre la patria dominicana. ¿Eh?